Sí, que bajas, bro. también en torno. Sí que estoy enfermo, bro, encima le defiendo no. Y, ¡Ja! ¿Y mira! mira ¿Qué el el ver, No mejor mapa, bro. El mejor mapa. Sí, sí, sí. si sí, se está mal. Sí, no, no. Te sí van a arruinar de todo el rato. están intentando arruinar. Mierda, bro, mani, se mira. llama Ameretongu, tío. Tu madre es estanca pero en cáncer. Eh, se ha sacado todo, se ha sacado todo. ¿O lo matamos? Se ha sacado todo. Muerto. Gracias. Jajajaja. <risa> Vamos no, a matar a mi también, pero gracias. Hay una granada, No puedo. Voy a ser ¡Hijo de puta! Va a ir. Míralo, está lleno. Está lleno simplemente a matar. Cero, ocho, güey. Lo compró, pero tú tipo lleva aquí, ¿no? ¿Te llevo qué? creo que lleva hacks, no? no, que va bro, no se ser el primero bro, este tipo lleva, lleva, lleva, lleva, no, no, no, no que va a llevar el cabrón yo creo que se lleva brincado, que no, que no tiene un lo del streamer que llevaba hacks en banda Había un stream en un perno de banda. Se mm, va a hacer? Cabrón, es una cheta, está en extremo Un cheto no se va a extremo Ah, que Stinson lo pongo Es un boss, tío, yo lo he matado ahora de cadera Que nos tocó a este hijo de puta de, tío, de Y encima no tengo los accesorios para hacerme lo de.. el desafío que me han dado. Guau, tío, va a hacer triple. Es bueno el pavo ya está, tío. Oh, bro, bro, ¿cómo mata así? Me ha no, matado no, no, a Gasol en punta, yeah. punta al mapa, eh. Pero, ahora, ahora, sí, sí, ahora, no, sí. No. ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que me va mal. No lo sé, no lo sé. Uy, lleva 60 kills ya, eh. No, si se ser... este se va a hacer... este se va a hacer Cabrón, pero si estamos teniendo todo con pita telecomica, tío. Claro que te digo, o sea, no... Está sacando tiros lejano ahora, está al fondo de su mapa matándonos Míralo, míralo, no se puede ni asomar, está él matando al fondo de su ah, mapa Que soy el que voy top uno del equipo, Tío llevo 14 kills y van ellos 60 el Bueno, lleva a él, 24, en realidad solo mata a él What? Calla, mal, ¿sí? Es que equipo es malísimo, bro. equipo digo, bueno, es equipo. Tenemos que tener C, bro. Tenemos que tener C. Tengo sí, no... no, tío, vuelve a cambiar, tío. Sí, es que, bro, ¿tú ves a los enemigos? Yo no los veo. No, no lo veo o sea, me refiero, me refiero, de lejos, no, no lo veo no, no, de lejos no. No se ve nada, el humo, tío, eso hay hay como partículas por el mapa de humo, mierda, tío. qué asco, tío, con los Finchers, con los juegos. No es tan realista, tío, que cada vez se puede jugar menos este juego. Deja de ser un juego arcade, tío, no, nada, no me gusta. No puedo, tío, tiran termitas a la bandera ahora, mira, tiran termitas en el huevo del respawn, para que no se lo acabo <tose> Que apurre, no, que apurre encuentro me sacó uno Llevo tres, la Llevo tres solo, llevo tres en toda la partida, creo Me <tose> ¿Qué? Hay otra Ah, bien. Era mi amigo. Le uh, uh, un tonto. Bueno, Reverbusti. Las siguientes serán peores. <risa> <risa> Piensa <en> lo positivo. <risa> ¿Has visto eso? Vale, <risa> lamentable. da <risa> la me mató la liada. El tamer el tombu ese o lleva térmica o ya mierda. Mira, mira, dispara, tira un way y dispara de lo A ver qué ha dejado de el fusilar y estamos muy lejos ahora de repente. La están viendo. No puede ser que mate tanto, tío. Yo no mato como mata a Eddy, voy con el Joder, el captain jack este. Yo solo tiro granadas, bro. Ya está. de nuestro equipo, Mamá. No lleva nada al Tamere, este le he matado super fácil No sé el... nada no Buena, eh. Los... No, pero los tipo son. Sabe... Lo a ver, los mata todos con la de 40 de puta puta ves Madre, tú, ese tipo. No. Pero no veo a nadie, tío. Me <coughs> dio. Echeto. echeto. Echeto, echeto. Va a salir y me ha hecho otra vez a la triple. De punta a punta el bombo que va, nos ha matado a vez. Ya mierda tío, lleva, creo que lleva a de No sé qué. Es. Ay, bueno, lleva, lleva a de Vaya tela, Por eso se podía meter al respawn en extremo y no, no la podíamos ni, ni, ni apuntar a matar Ay. Es chetaco Si, sí, sí. No, yo, sí, yo hacks bro Camere en Sí que está el primer, en primer hacker, bro. Encima le defiendo No, ¡Lol! ¡Lol! mira! mira Yo bro! Yo